...al módulo de convertidores multinivel. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía... ...de la Universidad Simón Bolívar. A lo largo de este módulo vamos a ver y comprender el principio de funcionamiento... ...de los convertidores multinivel. Vamos a estudiar las diferentes topologías de este convertidor... ...desde las topologías tradicionales como son los anclados por diodo... ...los de capacitor flotante y los cascadas a otras topologías propuestas por diversos autores a lo largo de los años. Y vamos a analizar finalmente las diferentes estrategias de conmutación aplicadas a este tipo de convertidor. Para esto vamos a organizar el tema en siete partes. En la primera veremos los aspectos generales. En la segunda las diferentes topologías que existen de estos convertidores. En la tercera, cuarta y quinta hablaremos de los convertidores más utilizados a nivel industrial, como son el anclado por diodos, el de capacitores flotante y el tipo de cascada. En el tema 6 veremos algunas otras topologías propuestas por diferentes autores en base a las tres topologías típicas. Y finalmente veremos las estrategias de conmutación a frecuencia fundamental y a alta frecuencia. Entonces, en tal sentido, vamos a ver los aspectos generales de este convertidor multinivel. El principio de funcionamiento de inversores multinivel representa un método de construcción de convertidores de CAC que data desde 1980, como podemos ver, ya van casi más de tres décadas desde que aparecieron estos convertidores a nivel industrial. Los inversores multinivel representan una alternativa diferente a las técnicas tradicionales de modulación PWM... ...que es la más utilizada para sintetizar ondas sinusoidales a partir de una onda cuadrada. Las técnicas de inversión multinivel consisten en acumular los niveles horizontalmente para construir la onda sinusoidal. Una onda sinusoidal que vamos a construir tal como se ve en la figura... A partir de escalones, cada escalón tiene un nivel de tensión. Entonces vamos a utilizar un convertidor que va siguiendo la sinusoidal a través de escalones. Entonces la forma más general para, atender, para entender los convertidores multinivel es considerarlo como un selector de tensión. Entonces eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Vamos a construir cada uno de los niveles de la sinusoidal y en este caso vamos a ver los convertidores de la línea horizontal hacia arriba, es decir, del semiciclo positivo lo podemos ver de la siguiente manera cuando es un convertidor tradicional de dos niveles estos pueden switchar de BDC a C cuando hablamos de un convertidor de tres niveles vamos a tener tres estados 0, BDC y 2BDC cuando tenemos n estados, como es el caso de la figura, pues el interruptor va switchando entre n niveles de tensión. Eso permite construir de esta forma de onda cada uno de los escalones que vemos. Si esa misma topología la repetimos hacia el semiciclo negativo, podemos obtener los mismos niveles hacia el semiciclo negativo. Recordemos que la tensión que generan los inversores es una tensión línea a línea, por tanto, vamos a tener la combinación de los dos selectores en ambas ramas en las tensiones línea nínea y eso es lo que me permite obtener la figura que se muestra en la lámina. Entonces, ¿cómo funcionan El, los inversores multinivel? Contienen varios interruptores de potencia, diodo y condensador. Esto hace costoso su, su construcción. La tensión de salida de un convertidor multinivel depende de los niveles de tensión. ...que se pueden obtener en función de la conectividad de los componentes semiconductores que lo integran... ...como lo veamos en la lámina anterior. El nivel máximo de tensión es el convertidor multinivel... dependerá de las etapas o niveles del mismo... ...ya que los componentes semiconductores deben soportar la tensión del nivel... ...y no la totalidad de la tensión del convertidor, como es el caso de los dos niveles. Esto hace que podamos construir con componentes de menor tensión convertidores de mucha más tensión recordemos que hoy en día los IGBT están limitados a 5 kilovoltios entonces si utilizamos n etapas podemos aumentar la tensión a n veces por 5 kilovoltios Entonces, las características de este convertidor la disposición de la tensión de entrada BDC en múltiples niveles permite aumentar varias veces la tensión de trabajo del convertidor empleando los mismos interruptores que un convertidor convencional. Cada interruptor debe bloquear únicamente la tensión correspondiente a su nivel de continua, evitando de esta manera el inconveniente del equilibrio estático y dinámico asociado a la serie de los dispositivos electrónicos. Cuando conectamos dispositivos electrónicos en serie o en paralelo, debemos ecualizar los niveles de tensión y los niveles de corriente para que sobre cada componente caiga el mismo nivel de corriente y de tensión y no se produzcan daños sobre los mismos. Los escalones o niveles de tensión reducen la tensión a conmutar por los semiconductores que integran el convertidor. No solo a nivel del convertidor, también al tener diferentes niveles de distinto tamaño, el DBA de T sometido sobre la carga es menor. La altura de los pulsos son bastante bajas para un inversor de M niveles con amplitud de salida BDC. La altura del pulso a conmutar sería BDC entre M, siendo M el número de niveles. Presentan un bajo de BADT y una interferencia electromagnética despreciable. Al tener un bajo de BADT, los niveles de aislamiento de la carga son muy inferiores a los del convertidor de dos niveles. La potencia de los convertidores se incrementa al emplear voltajes mayores, sin la necesidad de incrementar la corriente, evitando así mayores pérdidas durante la conducción y por consecuencia mejorando el rendimiento del convertidor. Recordemos que las pérdidas de conducción dependen básicamente de la corriente y del nivel de tensión que soporta la componente. La tensión de salida obtenida por un convertidor multinivel presenta un contenido armónico menor que la de un convertidor de CAC convencional, Teóricamente se puede obtener una distorsión armónica nula si se dispone de un número infinito de niveles de tensión a la entrada trayendo como consecuencia una reducción del peso y del costo de los filtros. Recordemos que esto básicamente sería lo mismo que hacer una sinusoidal por escalones. La corriente de entrada absorbida presenta una baja distorsión armónica, es casi sinusoidal. Se genera una tensión de modo común inferior por tanto, se reducen las corrientes parásitas que circulan por los rodamientos de los motores, alargando su vida útil. Y usando un método de modulación adecuado, se puede llegar a cancelar la tensión de modo común, que es la que produce corrientes parásitas. Entre otras características, podemos ver que pueden operar a una frecuencia más baja. O sea, se utilizan frecuencias de conmutación del orden de 1.26 kHz para sistemas de 60 Hz, es decir, MF por debajo de 21. Las respuestas dinámicas de este convertidor es más rápida para obtener más niveles de tensión de salida y emplean filtros de menor tamaño. Para aplicaciones industriales, la demanda de potencia se ha incrementado en los últimos años, llegando a niveles de, de pocos megawatts. Estamos hablando de convertidores hasta de 10 megavatios, con alimentación en la red que puede ir desde 2.3 hasta 6.9 kilovoltios. De hecho, actualmente existen convertidores multinivel ya a nivel de 13.8 para el acoplamiento directo a la red de potencia de distribución. presentan un bajo o una baja distorsión armónica total, ya que los niveles permiten un seguimiento mejor de la forma de onda sinusoidal, y se reduce notoriamente las pérdidas de, de conmutación del convertidor, ya que las tensiones involucradas son menores que para un puente de dos niveles. El circuito de control del inversor es, es, comparativamente, es comparativamente simple, los dispositivos no son costosos, por tanto el inversor no es tan desde el punto de vista de su construcción. Eso ha hecho que se utilice mucho este convertidor, sobre todo para electrodomésticos, debido a que baja el nivel de aislamiento requerido por la carga. Eso lo hace competitivo. O sea, si comparamos el costo de las componentes adicionales para construir un conversor multinivel versus el incremento de aislamiento que requeriría la carga, vemos que la balanza se, se va hacia el lado de construir el convertidor multinivel, pues es menos costoso. Cuando se emplea un número grande de interruptores, más de 7, la complejidad del control aumenta. Entonces generalmente a nivel industrial vamos a conseguir convertidores de 3 de niveles y 5 niveles como estándar. ...y rara vez vamos a, vamos a ver convertidores de más de 7 niveles. Es necesario tener diferentes niveles de tensión de entrada... ...y eso se puede obtener con capacitores o varias fuentes de continuo. Hoy en día se utiliza mucho la, la, la utilización de paneles fotovoltaicos... ...para generar estas fuentes independientes. Cuando se emplea capacitores, la tensión de estos debe permanecer constante... ...o equilibrada en cualquier condición de trabajo... Con objeto de que cada capacitor actúe como una fuente de tensión constante. Esto va a ser uno de los principales problemas de los convertidores de capacitor flotante. Que es mantener la ecualización de los voltajes de los diferentes condensadores que conforman el puente. Entonces con esto terminamos este primer video de convertidores multinivel. No sin antes invitarlos a el siguiente donde vamos a ver las diferentes topologías que conforman el puente multinivel. Y en este hemos visto cómo es el principio de funcionamiento de los convertidores multinivel. Cómo podemos verlo como un, una serie de interruptores entre distintas fuentes de tensión DC. Y cómo este seguimiento de la sinusoidal a través de escalones me permite obtener una baja distorsión armónica. Y eliminar algunos de los problemas de los convertidores tradicionales de dos niveles. Los invito al siguiente video de esta serie sobre convertidores multinivel. Gracias por su atención.